Vamos a dibujar algunas expresiones de la cara, las más sencillas. Podemos hacer la expresión básica más, más conocida, una cara sonriente. Los elementos son muy sencillos. Bueno, podemos partir simplemente de una forma cualquiera de la cabeza. Esto nos da igual. Eh, una nariz también con la forma que más nos apetezca. Los elementos principales tienen que ser la boca que tiene que estar arqueada hacia arriba, los ojos un poco la forma nos da igual y las cejas también es importante que estén arqueadas de esta manera. Esto ya nos aporta que la cara esté sonriente. La segunda expresión básica sería la contraria, la tristeza. Es bien simple. La curva de la boca sería al revés y esto ya nos aporta, ya casi sin más elementos como se puede observar, Bueno, sin cejas la verdad es que la expresión podría ser un poco confusa. Una vez que hagamos las cejas, que hay que hacerlas en esta posición, ya se puede apreciar que la expresión de tristeza ha sido lograda. Otra expresión básica es el enfado. En este caso, lo que nos va a marcar principalmente esta expresión serían las cejas que en esta, en esta expresión hay que hacerlas en esta posición. Como se ve, ya solo con las cejas se puede apreciar el enfado y la boca da un poco igual. Se puede hacer así, se puede hacer cualquier otro elemento. A partir de estas expresiones básicas se pueden crear muchas otras. Estas serían las elementales. Luego ya, si queremos rizar el rizo, podemos tener, combinando las cejas de la expresión triste y... Por ejemplo, la sonrisa alegre, pues como se ve, es una expresión ya diferente. Puede ser una expresión de vergüenza, bueno, de... Puede aplicarse a distintas situaciones. Otra, también con las mismas cejas de la tristeza, si en su lugar le ponemos una boca ondulada... Vaya, se me ha roto el lápiz. Vamos a coger otro en lugar de que entonces tenemos la expresión de miedo y también podemos hacer una expresión sin expresión, podemos hacer una expresión serena para ello, simplemente podemos hacer la boca así, una ceja así y la otra ceja así entonces una expresión, pues, sin expresión